La Biblioteca, un edificio, un conjunto de libros, películas, CDs… La Biblioteca de la Diputación La Coruña es un organismo vivo que va cambiando y adaptándose a las necesidades de sus usuarios y usuarias y al mismo tiempo, de forma casi imperceptible, promueve valores y ofrece oportunidades. Un lugar de encuentro, de trabajo, de ocio… en el que todos y todas podemos encontrar lo que necesitamos en cada momento aunque no siempre sepamos lo que estamos buscando. Un organismo capaz de transformar la sociedad. ¿Cómo? Os voy a poner algún ejemplo. Seguidme. Talleres de literatura, lugares de encuentro alrededor de una obra donde cada uno aporta su visión y ayuda a completar y formar la de todos, construyendo una sociedad más inclusiva y abierta. Talleres de inglés, porque en un mundo globalizado es importante abrir fronteras y dar oportunidades a toda la sociedad. Talleres de programación con Lego guido y videojuegos en 3D, siempre mirando hacia el futuro con las nuevas tecnologías, fomentando el trabajo en equipo y el progreso de las nuevas generaciones. Talleres de plastilina, porque no nos olvidamos de la creatividad y de la importancia de crear espacios donde la imaginación y la construcción con nuestras manos nos convierten en protagonistas de lo que hacemos. Talleres de pintura, porque el arte corre por nuestras alas y nos imprena de de todos los colores, porque juntos, en nuestra diversidad, podemos formar grandes obras. Conferencias Conocer Galicia, un lugar de encuentro con nuestra cultura y nuestras tradiciones, donde recordar, aprender y compartir vivencias. Tablón de anuncios, donde compartimos cosas de interés y de participación ciudadana, desde exposiciones hasta conciertos o charlas sobre distintas temáticas. Organización de distintos concursos para promover la igualdad, la no violencia, o el patrimonio cultural y turístico de la provincia, entre otras cosas. Préstamos especiales a centros educativos, apoyando y promoviendo los valores que ayudan a construir la sociedad que queremos. Además, la transformación llega a todas las esferas. Y la Biblioteca de la Diputación de la Coruña va a donde tú estés. Estoy leyendo un audiolibro de camino al trabajo. Yo estoy leyendo un libro en el Biblio de la Coruña y participando en un club de lectura online. Yo consulto las novedades, sugerencias y algunas curiosidades que me ofrece la biblioteca a través de las redes sociales. Yo solicito la compra de un libro que me mandaron leer en clase. La Biblioteca, un mundo por transformar. ¿Y tú? ¿Qué estás buscando?